Obviamente, y como cada año ya creo que venimos aquí a la escuela, al centro de la ciudad, venimos a visitar la escuela Florentino Meguino porque cumple 135 años y es un montón de historia, un montón de momentos, son días y días de trabajo en estas épocas donde todo cambia tan rápido, pero estos 135 años hoy dejan, por lo menos en el ingreso de la escuela, un mensaje de cada uno de los alumnos. Primero, feliz cumpleaños, gracias por recibirnos y buen día. Buen día. Bueno. bueno días, muchas gracias por acompañarnos. Eh, sí, la escuela cumplió ayer 135 años, eh, un espacio que construimos entre todos. Siempre decimos que los pilares son los exalumnos, toda la gente que pasó y que hizo la historia de esta escuela y bueno, y quienes eh, circunstancialmente estamos en este momento transitándola. Eh, a, lo que hicimos este año fue preparar, como dije. Un mensaje de cada uno de los estudiantes desde de, de primero a séptimo grado con deseos de en este cumpleaños número 135 y hoy los, los colgamos para que bueno, eh, los pueda apreciar la comunidad y compartirlos también con la comunidad de Sunchales. Los estamos viendo, los estás viendo vos, pero cuando pases aquí por la esquina de Ameíno e Ingenieros, sin duda va a ser una parada obligada en el transcurso del día para todo el sunchalense que, que transite por esta vereda, va a ver los deseos hay muchos, después los vamos a leer y nos acercamos un poquitito con la cámara entonces vos que estás del otro lado a través de Sunchales día por día también podés, podés leer. Delfi, pero la preparación de estos mensajes surge del cumpleaños, pero también es una manera de ver y de visibilizar qué es lo que sienten los chicos por la escuela. Mientras tanto, mientras tanto, si me permiten, Pauli, podés ir pasando. Entonces vamos a ir recorriendo la escuela y viendo con los chicos qué es lo que dicen. Sí, la verdad que cabe una aclaración, hay corazones blancos Bien. que las familias o la gente que se sienta con deseos de expresar eh, un mensaje por el cumpleaños de la escuela puede escribirlo en esos corazones blancos. Ahí en la misma vereda han quedado algunos. Ha sido mucha alegría para nosotros. Recién pasaron un grupo de exalumnos y, y se pusieron a escribir en los corazones. Y serán se muchos. A visitar la escuela. Sin duda serán muchos chicos y bueno, y todos aquellos que se enteren en el transcurso del día que esos corazones blancos están habilitados para dejar un mensaje, lo van a estar haciendo. Yo les quiero preguntar así rápido a ustedes. Eh, un mensaje, un mensaje de, que les haya quedado de lo que vieron en los corazones de los chicos que hoy están en la escuela. Nos vamos a ir al patio porque allá tenemos y estamos mostrando a los chicos. Bueno, la verdad es que eh, los mensajes son muchísimos, todos expresan afecto, todos expresan deseos de felicidad, de alegría, eh, pero recién lo notorio fue con estos adolescentes que escribían gracias por tanto cariño y tanto aprendizaje y por cuidarnos tanto. Y la verdad que viniendo de chicos adolescentes fue un gran regalo al corazón. Serán los primeros, pero no van a ser los únicos, sin duda, en el, en el transcurso del día. Acá tenemos a los chicos. Están, Estos son alumnos de qué año, Ivana? De cuarto y quinto, grado. De quinto y quinto grado. Ah, y acá también hubo unos globos que también se prepararon con motivo del cumpleaños, que adornan el patio. Perfecto, hay mucha decoración, hay mucha alegría. ¿Sabés qué le vamos a pedir a los chicos? ¿Sí? Que cantemos, hey, cantemos todos el feliz cumpleaños, ¿no? Vamos, un, dos, tres. A ver. Bueno, sin duda hay mucha alegría, los, los chicos están todos muy contentos y esto los acelera un poco más, pero eh, la realidad es esta, la esencia, y como hablábamos recién Ivana, la esencia de la escuela son los chicos y esto que dicen gracias por tanto cariño es lo que uno les va marcando, el camino que uno les va dejando, es el trabajo diario de ustedes. Que a pesar de todos los cambios que se vienen dando, la vienen remando y vienen trabajando. Sí, nosotros tenemos desde el proyecto educativo ese compromiso. Eh, decimos que el lema de esta escuela es eh, Nacimos con el pueblo, abrazamos futuro, porque bueno. Eh, siempre decimos que la escuela se creó dos años después justamente para educar a los hijos de inmigrantes y nosotros tenemos ese legado, digamos, seguir acompañando y construyendo juntos este espacio y acompañando las infancias, en este caso de Sunchales, desde nuestro proyecto educativo que a la vez tiene diversos proyectos institucionales que se complementan y que acompañan cada una de las trayectorias de nuestros alumnos y alumnas. Felicidades, gracias por recibirnos. Será charla en otro momento porque están ante echando al patio, será una, un momento de recorrer obras y de hacer un poquito más profundo el análisis, pero hoy celebrar este cumpleaños, estos 135 años desde aquí, desde la Escuela Florentino Medina.